El fin de la globalización se acerca. La globalización no es otra cosa que un grupo de empresas que en su mayoría son estadounidenses que fueron expandiendo su poderío a través del marketing y la coerción. En primer lugar les tocó a las empresas alimenticias como Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, etc. La publicidad se hacía a través de la industria del cine, también globalizada. Luego fueron las empresas de tecnología como Microsoft y Apple. Y por último las aplicaciones y redes sociales como Google, Facebook y Amazon. Con la guerra de Ucrania se observó cómo estas empresas se alinearon en castigar a Rusia por la invasión, generando que Rusia decida salirse del internet y crear el suyo propio, el RUNET. Comienza una nueva era, la de la sustitución tecnológica. Cada país tendrá su Silicon Valley.